Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y bueno el caso es que nos hemos venido aquí y vamos a intentar hacer este caminito que tenemos aquí hasta la puerta vale, con esas piedras que nos hemos traído eh, y bueno, hemos venido aquí en el coche de mis padres este coche que tenemos por aquí porque uh, mi furgo, bueno, mi furgo, por decirlo de alguna manera porque en realidad es un monovolumen eh, pues no sé, tiene los amortiguadores, no sé si están rotos, si están tocados o algo de eso Pero claro, eh, métete tú con, con todas estas rocas que tenemos aquí Por un camino eh, lleno también de piedras y maltrecho como pues es normal Que, que le haya pasado algo a la furgoneta Así que nada, veremos si ya cuando tenga algo de dinero Porque ahora mismo estoy un poco... Eh, un poco pelado de dinero, pues podemos llevarla al mecánico a la furgoneta a ver qué le pasa. Pero ahora mismo, pues bueno, tendré que depender del de coche de, de otros que vamos a hacer. Así que nada, vamos a hacer el caminito. Bueno, pues nada, hemos puesto el foco, como podéis ver ahí atrás, vale. Y, y bueno, hemos terminado el caminito. Se nos ha hecho de noche, eso está claro. Pero ha quedado así. Ha quedado así. A ver, muy probablemente por el día se vea mucho mejor porque ahora mismo no se ve absolutamente nada, la verdad Voy a quitar el filtro este naranja, a ver si así se ve un poco mejor Y bueno, a ver, voy a quitar un poco de luz, ¿vale? Así que nada, caminito. Pues sería este, la verdad es que nos hemos pegado una buena paliza porque eran piedras bastante grandes y, y pesadas Pero bueno, el camino está terminado Y no ha quedado del todo mal, así que nada, bueno, Y yo me despido aquí Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego